¿Sabías que mientras estudias la facultad te ofrece opciones para que empieces a conocer lo que será tu futuro campo laboral? Así cuando egresas vas a tener una mejor visión del trabajo. El programa de inserción laboral comprende tres líneas, la bolsa de empleo, las pasantías y las prácticas profesionales supervisadas. La facultad cuenta con la bolsa de empleo, donde empresas y organismos hacen públicas sus búsquedas. Los alumnos y graduados de todas las carreras pueden postularse a aquellas ofertas que les resultan de interés. Desde la Secretaría de Extensión se envían todos aquellos currículums que cumplan con los requisitos publicados en el anuncio, para que desde la empresa o organización se realice la selección. Tenés que ingresar al portal empleo.fseco.uner.edu.ar y generarte un usuario. Luego cargas todos los datos que compondrán tu CV. En esta misma plataforma se publican las pasantías. Las pasantías son una importante herramienta de aprendizaje, ya que nos prepara para ejercer la profesión. Además, representa una importante puerta de acceso al empleo. Tenés que ser alumno regular y haber aprobado en el último año lectivo al menos una materia. Las inscripciones se realizan ingresando a la bolsa de empleo. La duración mínima es de 2 meses y la máxima de 18. La carga horaria máxima es de 20 horas por semana, lo que equivalen a 4 horas por día. Contás con cobertura de RT y aportes a la obra social. Además, vas a gozar de todos los beneficios y licencias del personal según la reglamentación. Recibís una suma de dinero en calidad de asignación de estímulo. Esta es una diferencia importante con las PPS. Las prácticas profesionales supervisadas o PPS son una materia del plan de estudio, con la particularidad de que en vez de cursarse en el aula, se cursa en una institución pública o privada. Al ser una materia del plan de estudios, tiene carácter exclusivamente educativo, por lo tanto es no remunerada. Sin embargo, en algunos casos, las pasantías son evaluadas y pueden acreditarse como PPS. Tenés que tener tercer año completo y el 70% del plan de estudios aprobado. Ser alumno activo, formalizar la inscripción y elegir un profesor asesor. Según el plan de estudios, son un total de 105 horas, debiendo cumplirse en un plazo máximo de 10 meses. Estas son todas las posibilidades que la te brinda a través del programa de inserción laboral. Si quieres sumarte, no olvides en contactarte. Para pasantías y bolsa de empleo lo podés hacer en extensión arroba fseco.uner.edu.ar y para las PPS en rr.ii arroba fseco.uner.edu.ar